A continuación le indicaremos los pasos a seguir para realizar un reclamo a través del módulo PQRSD. Ingrese como usuario al módulo PQRSD a través de la pestaña OACT, Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia, ubicada en la parte superior derecha de la página de la Universidad de Pamplona. También puede ingresar por el botón PQRSD ubicado en la parte inferior de la página web. Luego, dé clic en el botón Iniciar sesión, digite su usuario y contraseña y seleccione la opción Ingresar. El módulo ingresa al aplicativo de funcionalidades, el cual se puede observar en la parte superior izquierda. Seleccione la opción Registrar requerimiento dando clic en la funcionalidad Registrar requerimiento desplegando la ventana de Agregar requerimiento. Seguidamente el usuario diligencia el formato en cada uno de los campos que lo requieren. Tipo de requerimiento, reclamo, asunto. El usuario selecciona la sede a quien se dirige, dando clic en la lupa ubicada a mano derecha de la ventana que allí se observa. Una vez se despliegue la misma, elige la sede a la que se dirige el reclamo. Luego, el usuario registra el reclamo el cual no puede excederse de 2.000 caracteres. Si el ciudadano posee evidencias como archivos adjuntos, ingresa en la ventana que lleva el mismo nombre y lo sube. Terminado el proceso, da clic en el icono Registrar y el aplicativo lo registra automáticamente. Por último, debe cerrar la sesión de su aplicativo, ya que terminó de registrar su petición en el botón con forma de candado.